Dos ex empleados de una compañía de seguridad privada de esta ciudad de San Francisco de Macorís Denunciaron hoy que la misma opera con armas de fuego ilegales Los ex empleados exigen a las autoridades policiales que investiguen a esta compañía Que presuntamente es de un ex militar La situación mía fue que a mí se me ocupó un arma de fuego ahí De esa compañía me dejaron abandonado Después que me ven liberado van ahora que con una licencia al cuartel la cual yo aportaba una motocicleta que era de mi propiedad y hasta ahora no ha sido entregada. Hay casi alguien, la mayoría de me fuego. yo creo que si hay 80 ahí, me fuego ahí, tal vez 20 tienen papeles, creo yo, porque yo eh usé muchas de ellas en diferentes sitios y, y tenía que guardarla porque no podía salir con ellas de, de donde estaba con, trabajando. Hay varias de ellas la, la, la numeración que no se sabe si es que vitigüe, si es que yo, es, que, es, que, es, que, es, que, es, que ese mismo revólver que lo, le quitaron, yo trabajé con ese revólver ahí mismo donde trabajaba. Carlos José Roque Martínez, residente en el sector San Martín de esta ciudad, y Rafael Gómez Castillo, residente en La Peña, piden que se le pague por el tiempo que elaboraron en dicha compañía. NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.